Vamos a resolver este ejercicio de diédrico en el que me piden trazar un plano del que se conoce la recta R, que es de máxima inclinación respecto al plano horizontal. Eh, esta recta dice máxima inclinación respecto al, al plano horizontal me está hablando de la recta de máxima pendiente, es decir, R es la recta de máxima pendiente del plano. Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta eh, dos cosas. Primero, ¿cuáles son las condiciones de que una recta pertenezca a un plano? Y segundo, qué características tienen las rectas eh, del plano, eh, en concreto esta recta de máxima pendiente. Vamos con la primera, si esta recta pertenece al plano, entonces las trazas del plano deben pasar por las trazas de la recta. Así que lo primero que tengo que hacer es hallar las trazas de la recta. ¿vale? Con la escuadra y el cartabón vamos a alinearnos eh, con, la, con R1 y la vamos a prolongar hasta que R1 corte a, a la línea de tierra, vale. ese punto de ahí, vale. fijaros aquí la recta ha perdido todo el alejamiento quiere decir que la recta en el espacio está tocando el plano vertical, podría hallar la traza vertical llevando una vertical, una perpendicular a la línea de tierra desde este punto ¿Vale? con escuadra y cartabón, yo en este caso lo voy a hacer directamente con el puntero vosotros en vuestro caso con la escuadra y el cartabón llevamos una perpendicular y acabo de ayer este punto eh, el de R2 precisamente la traza vertical de R, ahí la tengo, así que la traza vertical del plano tiene que pasar por aquí seguro, en cuanto a la traza horizontal como sabéis el punto en el que R2 toca a la línea de tierra quiere decir que la recta en el espacio está perdiendo toda su cota, la recta en el espacio toca el plano horizontal. Pues vamos a hallar entonces ese punto que es la traza horizontal de la recta. Para ello vuelvo a alinearme con la escuadra y con el cartabón, en este caso con R2, un poquito más arriba, ahí lo tengo, prolongo. Y este punto de aquí, es el punto en el que R2, esa proyección ha perdido toda su cuota, ¿vale? eh, corresponde a la proyección vertical de la traza horizontal, evidentemente la traza horizontal tiene que estar en R1, así que también voy a tener que prolongar R1, vamos a alinearnos lo mejor que podamos, y prolongo R1 vale, pues desde este punto de aquí que hallado antes voy a bajar la perpendicular, recordad que vosotros conozco el cartagón, yo lo voy a hacer con el puntero directamente vale, en este punto de aquí tengo la traza horizontal de la recta HR le voy a llamar bien, ya tengo las dos trazas de la recta, la horizontal y la vertical, ya sé que las trazas del plano entonces deberán pasar aquí por, por estos puntos puesto que esta recta pertenece al plano, pero todavía no sé con qué dirección, para eso me voy a la segunda parte de ese ejercicio, del ejercicio en el que me dice que esto es una recta de máxima pendiente y tengo que relacionar la recta de máxima pendiente con una propiedad que le caracteriza que es que la proyección horizontal y la traza horizontal del plano eh, deben formar 90 grados. Vale, así que sé que la traza horizontal del plano pasará por h, por h sub r pero además formando 90 grados con r1 así que vuelvo a alinearme otra vez con r1 y trazo 90 grados respecto a esta alineación por este punto aquí hr y ya como resultado voy a trazar una recta que es precisamente la traza, la traza horizontal del plano que estoy buscando, voy a llamarle por ejemplo H sub A, voy a poner el nombre, bien, es traza horizontal y qué pasa con la traza vertical, bueno sabemos que ha de pasar por este punto puesto que la recta pertenece al plano y las dos trazas siempre se cortan en el mismo punto de la línea de tierra. Así que directamente podemos unir ese punto V sub R con el punto en el que H sub R corta la línea de tierra y esta no, la he puesto en línea descontinua, no debería haberla puesto en línea descontinua, es ya el resultado voy a repetirlo, esta línea que estoy dibujando aquí, sería la traza vertical del plano que estoy buscando, v sub Bien, pues este es el ejercicio, espero poder haberos ayudado, cualquier duda me consultáis, ¿vale? Un abrazo, gracias.